Eh, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hemos presentado dos enmiendas a la moción que nos presenta el Partido Popular, una de modificación del punto sexto y una de nueva de adición al punto séptimo. Y presentamos estas enmiendas porque entendemos que, para abordar el tema del turismo de masas y los efectos y el impacto que provocan eh, en nuestras ciudades, hay que poner el foco, donde hay que poner el foco es justamente en la prevención. Entender que el turismo de masas produce unos efectos sobre, nuestras, sobre nuestro medio natural, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras poblaciones. Y por responsabilidad y dado el papel protagonista que el turismo tiene en nuestra economía, no podemos ignorar estos efectos que tiene este turismo, como hemos dicho, sobre nuestras ciudades. También debemos actuar para que nuestras ciudades no acaben siendo, en este sentido, lugares consagrados casi exclusivamente a, a franquicias y servicios dedicados a, a los viajeros y que acaben expulsando, por tener, expulsando de nuestros barrios tradicionales a la población autóctona debido al incremento desorbitado que adquieren los alquileres y debido a la desaparición del comercio tradicional. En este sentido, también… Pensamos que ignorar los efectos eh, que esto genera y pretender, y pretender solucionar estos problemas casi exclusivamente por la vía punitiva y represora no es la solución. Tampoco es la solución dar protagonismo a los actos vandálicos de ciertos grupos minoritarios y radicales, poniéndolos en el foco de la atención mediática, pensamos que ese no puede ser el camino. De ahí el sentido de nuestra enmienda, que pretende que nos tomemos en serio el reto de que la transformación de las ciudades y de los espacios para el turista no profundice en la destrucción de los tejidos sociales urbanos. La clave, pensamos, está en trabajar para que nuestro modelo turístico sea un verdadero motor de desarrollo de nuestra economía, no el único, y diseñar políticas a medio y a largo plazo que redunden en beneficio de todas las personas. Las, visitas, las anfitrionas y también las visitantes. Un tu, trabajar, por lo tanto, por un turismo de calidad que garantice ocio, seguridad, que garantice servicios, que garantice derechos y que garantice sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias Jiménez.